Somos del grupo de puro Lili Satina. ¡Que se venga la porra! ¡Esa porra! Ahí ando ahí con ganas de, de llorar y de no sé qué, pero ando nerviosa que no vaya a salir nada, que todo vaya a salir bien porque luego si la riego. <música> la blancita de vestido. Estamos aquí en preparación ya falta como cuántas horas, son las la 1.31, nos subimos al escenario a las 11 de la noche y todavía si nos porque no, desde la mañana hemos llegado a la casa, no vamos a llegar a arreglarnos ahorita, y ahí nos por y estamos pidiendo de una de cada agua de estos tres pues, Esta me parece que es este de todas, ese se llama revoltillo, no se llama concha, ¿No algo limón, chile o japón y jamaica llevamos una de cada una para probarlas y para llevarles a los bachos a la casa vamos a meter una torta um, para rellenar el vestido la paja nos ayuda un chingo y un montón eh, no se crean oigan ya tenemos que ir también de, de liricetina. Yeah, quiero, quiero un plan pero, pero no se puede Estamos haciendo el check-in en el hotel. Acá estamos, yo como que de bien desde la mañana, así que todavía todavía no mi pico, hijo de la chingada. Ya aparezco el retrato con el Romano y el Cholito, con el Luis, que no falla acá. Está y detrás de cámaras, está, ta, ta, ta, ta, ta, ta. está, está, está, está, está cachachito, ah, no, Lopecito, como ahorita ya, ya, ahorita ya me voy a meter a bañar ahí para que lo seas. El día del concierto salgo en pijama, dicen. Vamos al, al gimnasio porque es mi pijama favorita, no sé por qué, pero si me ven en muchos videos con esta, sé porque es mi favorita, me encanta esta. Venimos al gimnasio porque me están cobrando de más los cabrones y yo ni al gimnasio he venido. Voy a ver qué hacen acá los cabrones este ahorita, porque andan cobrándole este de más salir. Pero no para olvidar. La pena que me han Quiero sentirla, no me la quiero arrancar No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila La recuerdo con delirio Y me río del martirio al no poder conseguirla Mariachi, tú te avientas allá en una esquina con, con tu deste para que se vean las acordeones. A ver, vamos a aventar nosotros. Este es para agarrar el valor. Se está poniendo de color de este. Somos el grupo de puro Lili Satina. ¡Que suena la porra! ¡Esa porra! ¡Ay, los quiero ver a las 12 de la noche! Ya, ya, ya están entrando.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 Hola a mi gente hermosa de Katza Entertainment que nos hizo el favor de llevarnos a nuestro evento, a nuestra presentación en esta hermosa limusina, bellísima, miren nada más por acá chicas, las luces arriba, todo tan hermoso, toda la gente aquí, solito nomás nosotros, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por darnos este tour de aquí a donde nos vamos a presentar, muchas gracias, qué hermosa limusina, se la recomiendo. Gracias No se entrar. Este, este momento tan emotivo Para mí, para, pues, para mi familia Para todos los fans que me apoyan desde lejos Y los dedico a ellos este día bien hermoso Gracias, gracias Felicidades Gracias a RB Music que nos ha apoyado con muchísimo Y están haciendo posible esto La gente que yo cantaba cuando empezaba Muy grande, miren una tejana que la verdad hoy la voy a estrenar. se va a ver, traigo, traigo la mía con el por el vestuario, pero esta se lo prometo que la voy a estrenar en la siguiente.